Nara, Nara Nara pero hablando de Nara de Zaira en este caso que supuestamente está de novia con Polito Pérez parece que no, es Polito Polito no Facundo Facundo, Facundo. últimamente Le me estoy mandando si la Paula contanos por favor bueno se blanqueó el romance se blanqueó se blanqueó por fin vieron que hacía un par de meses yo los escuchaba ustedes en cualquier momento van a aparecer estos dos en la playa y así fue pero yo creo que acá ya lo grabamos en maquillaje la polémica es que Zaira Nara Íntima amiga de Paula Chávez sí. está saliendo con un ex de Paula Chávez, que es Facundo Pierre, sí. con quien Paula se iba a casar en algún momento, después sí. se separó, se puso de novia con Pedro Alfonso, y acá es donde está la disputa. Hermoso si, fue el debate si ves... de maquillaje, sí, fue muy lindo. Pues, <risa> sí. Si se hubiesen separado sí. ¿no? y no hubiese por ahí sido sí, una relación tan intensa entre Facundo y Paula Chávez, quizá la relación de Paula y Zaira hoy en día estaría intacta. No. Pero bueno, parece que fue una persona muy importante en la vida Pero de Paula chicos. porque no se habla... Pará, ¿y, si hubiese, ¿Y si hubiese sido un touch and go? También, eh, bueno, digamos, ahí sí habilita. Eh, eh, yo pregunto, ¿los, mm, los hombres, eh, las mujeres no tienen dueño y los hombres tampoco tenemos dueño? A ver, porque salió con una amiga en el pasado? Pero hay códigos. Amiga... No, no, no, no, pero, no, pero, no hay estuvieron por no, casar, no, Lucas? si estos dos chicos se enamoraron de verdad, Facundo Pieres y Zaira se flecharon y se enamoraron, sí. me olvido de Paula. Cuando me refiero a que hay códigos, hay que ver de qué manera se enteró Paula, sí. si se enteró primero por ella o se enteró fue? por otro ¿En qué lado. Lugar queda Pedro no importa, chicos, pero hay códigos que. Que, digo, no está prohibido, si vos hablas con no tu es amiga, propiedad de Paula. por supuesto que no, pero digo quizás Paula se enteró por otra persona y no de la boca de Zaire. No, pero además, el momento, momento, hay que ver, no fue un tirito, que no, pero, fue una relación formal. Pero, ¿eh? de pasarse, Eso claro. es lo polémico. Le quiero preguntar a Descalzi, eh, ¿qué novedades, qué información tenés al respecto, Gustavo? Estuve con Flopi tesoro Tesouro, despedí el 2022 y recibí el 2023. Ajá. No como a mí me gustaría, sino que tomando un cafecito, hablando de la vida y le pregunté yo, ¿Perdón, ¿y este cómo tema. te gustaría? No tiene nada que ver. ¿Cómo te gustaría? No termino de entender no, lo que me estás gustaría diciendo. Así. No, no, no. no. A ver que le gustaría, Con este un vino, no momento con un café, incómodo, eso, sí. así. Claro, mirando el horizonte Mirando el horizonte Como Con una copa en la mano móvil. Bueno, estuvimos... Sí, te escuchamos. Ahí está, Pero así no, Así el último no, no, El último Igual soy. hay que ver Qué le gustaría a Floppy también, ¿no? Porque, sí. Claro digo, él, Hablamos de él Hay que ver la, qué le, le gustaría a Floppy Le acabo de Floppy. mandar un mensaje ¿Y qué te dice? ¿Qué, qué, le acabo diciendo de mandar un mensaje a, estamos, a Floppy eh, ah, Lo leyó lo leyó, lo leyó, porque yo le pregunté sobre esto, sí. todavía no me respondió. Yo ninguna, que está, ni, está enamorado de porque no nos escuchó que está enamorado de Floppy. una relación. No, no sé, sí. yo pensé que iba a hablar de... de que Floppy eh, le había hablado eh, sobre eh, Zaira y, no y Zaira, Facundo eh. Pieres. <risa> no, sí. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo de Zaira, me están mezclando todos los romances, sí. lo, de Zaira. <risa> lo de Zaira y el señor polista Facundo, estamos mezclando todo, esto fue... En el evento ahí en The Gran Hotel, un evento topitérrimo, muy top, donde llegaron las figuras como estaba Susana Jiménez, estaba este Tinelli. Marcelo Tinelli, estaba Zaira. Era un evento y raro para nosotros apareció el polista que en la vida lo había visto en un evento de famosos. Claro. Porque obviamente ustedes saben que el rancho de los polistas y de los deportistas es otro rancho. Descalcín. No, no, nosotros no vamos a esos eventos del polo. Así que nos llamó la atención. Claro, le agrego y si usted cosa... ve la foto de la Nación... Dígame. Le agrego esto, que Dígame. es una data importante. Zaira estaba obviamente con los hijos, eh, pasando, y su mamá, este fin de año, así en Punta ¿Sí? del Este. Dejó la casa este, donde estaba conviviendo con su mamá y sus hijos, hace algunas horas dejó su casa porque pasó, sacó su expareja, a retirar a los niños, porque ahora tienen que pasar tiempo con el papá, y se fue a pasar estos días hasta La el chacra de, de enero, los me vuelvo a no, no, Exactamente, no. a la casa de José Ignacio de los Piedes. es o sea, ese que lugar? Zaire... Pero... Se fue para allá con la familia de los pies y seguramente va a salir las fotos Bueno, y detalle no me, y menor, Corita La casa que Facundo habitualmente alquilaba dentro de un barrio en Punta del Este está su ex mujer, Agustina con sus dos hijitos Bueno, está bien ahí Zenón y Rafael. Ahí lo dejamos, pobre Y ahí hay un tema también porque <risa> bueno, ellos el año pasado tanto Facundo como Agustina también se separaron claro. y esto fue como la primicia de, de ahora de este romance Descalzi no, le voy a decir varias cosas. Primero que esa famosa noche, la del evento, este que le estoy diciendo, que nos de, descubrimos nosotros que estaba este señor de camisa azul, que nadie lo conocía. ¿Cómo no lo van a conocer? Zaira es uno de los mejores jugadores no, del mundo, Gustavo. No, es pero, reconocido. No, no, con, pero no, no, pero no. Es reconocido, Facundo. Pero no, en, la, pero el, no el famosos, en el ámbito. En punta el del este. Pero sí. no en el ámbito que nosotros nos movemos. No, en punto de este sí, yo después estuve averiguando y es recontra reconocido. Pero Zaira esa noche no durmió en la casa, sino en el hotel. Nosotros montamos guardia Bien. en el hotel y esperamos hasta las 3, 4, 5, 6 de la mañana y el muchacho nunca se fue. Dejemos del hotel. que la ¿Un gente perdone. Duro. ¿Duro? ¿Duro? No sé cuántas horas nosotros mirábamos en la azotea y estaban los mozos dando vueltas a la silla, sacando los manteles y, y no bajaba el muchacho. Que, pernoce Así en paz, que tranquilo, Eso fue el indicio un, indicio, un indicio, un, oh, un mira indicio. Mirá vos. Le quiero contar que los hijos de Wanda Nara, Ajá. perdón, de Zaira Nara, están en viaje en este momento, o ya viajaron, este, lo llevó la abuela hacia, hacia este Buenos Aires. Sí. Este, y Zaira ahora se fue. Hacia José Ignacio. Hacia José Ignacio, a lo, no de, a a lo de los pies que dicen hacia. dice Débora D'Amato. No Es un escándalo. Escúchame. José Ignacio. Oíme una cosita. Allá. Te pido, Gustavo, que me banques un poquitito, porque ahora se viene otro tema que también... Es...